Hoy, 9 de diciembre, nos reunimos aquí en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para denunciar la situación de pobreza en la que se encuentra nuestro pueblo. Andalucía. Estamos en la cabeza de la lista de todo el Estado español en tasas de pobreza. Nos encontramos en casi un 38,7% de tasas de pobreza y exclusión social. Como se puede comprobar, es un número altísimo y que afecta a millones de personas en, en Andalucía. Esto también se traduce en la mayor tasa de pobreza infantil, eh, ...en la que nos encontramos con un 37,4... ...bajando el número, 4 de cada 10 menores en Andalucía... ...se encuentran en situación de pobreza. Todo esto es lo que nos hace indicar es la falta de políticas públicas... ...que aseguren el acceso a los derechos básicos... ...derechos sociales y económicos... ...y que vayan a la raíz del problema... No nos valen con tratamientos paliativos, sino que necesitamos medidas urgentes que vayan a la causa de la pobreza. Una de las consecuencias más dramáticas que vive nuestra tierra son los desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial, nos encontramos con casi 18 desahucios diarios. 18 familias que diariamente se ven en situación de calle expuestas a la máxima expresión de exclusión. Y no hay una respuesta habitacional digna para estas familias. Carecemos de un parque de vivienda público suficiente para dar respuesta a todas estas necesidades. No tenemos una ley de vivienda que garantice el acceso a un derecho tan fundamental y tan básico como es el derecho a la vivienda, que es la puerta o la llave del ejercicio del resto de los derechos.